La canción decía cosas bonitas La canción era una canción de amor Hablaba de culpas y de perdones Recuerdo esas palabras Las diré en mis canciones He escuchado esta noche una canción Que no había escuchado nunca ni en la radio ni en la televisión me quedó en la mente hago esa canción la canción hablaba de alguien era alguien que alguien extrañaba y hablaba de ese alguien de una manera la tenía que amar mucho la extrañaba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 Como nada va a cambiar en la vida Seguiré diciendo palabras bonitas Seguiré vertiendo lágrimas de candor Seguiré cambiando dolor por amor Si algún día se escuchan mis canciones Verán claro que hablan de amor y de vida Que las desgracias las tengo suprimidas Solo cantaré al amor